Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar. Tus... Ya seas grandote o seas chiquito, un golpecito les debes dar que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirá tus bimbuñuelos bingo. Para disfrutar como el chapulín debes compartir partir tus bimbuñuelos bingo.